Estamos en Zamora, en el parador de Zamora, con la Asociación de Tamborileros Zamoranos. La verdad es que nunca había visto tantos juntos. A ver cómo suenan. Desde El Parador de Zamora estamos con nuestro amigo Luis Antonio Pedraza, que es el director de esta magnífica banda de tamborileros. Eh, hola Luis. Hola, muy buenas. ¿Qué tal Rodrigo? Otra vez juntos y encantado de estar aquí con esta asociación de tamborileros para deleitaros. ¿Cómo se te ocurría la idea de juntar a tantos? Bueno, la verdad es que fuimos unos cuantos socios los que comenzamos un poco con esta labor. Allá por el año 2010-2011 comenzó a gestarse esta asociación. Nos juntamos, queríamos intentar pues tener un lugar, tener un sitio, eh, compartir esta experiencia que es maravillosa de tocar flauta y tamboril. Y comenzamos, como te digo, poco a poco a juntarnos y a tomar la decisión de institucionalizarnos y fundar esta asociación de tamborileros que aglutinaba a los amantes de estos instrumentos. Y luego, pues, poquito a poco, pues, hemos ido a más. Soy muchos. ¿De dónde proceden los tamborileros? Bueno, pues somos una asociación de carácter provincial y procedemos, como, como su propia denominación indica, de toda la provincia de Zamora. Tenés cierto que tenemos un núcleo importante en la comarca de Sallego, porque era donde quizás se interpretaban más estos instrumentos, pero recogemos, como digo, tamborileros. Tenemos en el grupo integrados tamborileros de toda, de toda la provincia de toda la provincia que os juntáis para tocar en Zamora, habitualmente, para ensayar. Sí, ensayamos en Zamora, capital, y además ensayamos en el gimnasio de, uno, de un colegio público, que es el Colegio Público de la Candelaria, y aprovechamos también para agradecerles pues, que ya en estos casi siete años de andadura pues, nos han nos han cedido las instalaciones eh, para ensayar. Y sí, como te digo, ensayamos en Zamora, repertorio propio de nuestra propia elaboración, y como te digo, intentamos difundir en, en toda su forma y manera estos instrumentos, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. ¿Es fácil trabajar con tanta gente? Supongo que, que no mucho. Sí, bueno, al principio fue más complicado porque date cuenta que nuestra labor como tamborileros, el oficio tamborilero era un oficio único en el cual el propio tamborilero era solitario, hacía sus fiestas, sus pasacalles, sus procesiones, la hacía de manera individualizada y esto casi es un invento de, del siglo XXI, ¿no? juntarnos en gran grupo de tamborileros e interpretar música junta, eso, pues hombre, al principio cuesta un poco, hay que ajustar, hay que adaptarse, pero ya, como te digo, de manera normalizada lo hacemos sin problema. Claro, tiene que ser una novedad para vosotros tocar con otro al lado que toque lo mismo, que, que se siente? Sí, bueno, de todas formas eh, prácticamente el 90% de, de, los, de los miembros de esta asociación, pues como te digo procedemos de la Escuela de Folclore de Zamora y al final pues un poco nos hemos formado en esa, en esa cohesión a la hora de, de interpretar de manera grupal estos instrumentos y como te digo ya se hace de manera normalizada, incluso muchos de los miembros luego de manera individual tocan en las fiestas de su Pueblo o las del pueblo de al lado si sí, digamos que ellos tienen su, su propia labor individual y luego para disfrutar de la música y de la compañía se juntan verdad bueno pues vamos a continuar y después hablamos otro rato y les escuchamos Estoy muy bien acompañado en el paraíso del tamboril, porque no estamos acostumbrados a ver chicas tocando el tamboril, y en este caso es así. Eh, Mónica, ¿por qué no suele haber mujeres? ¿Qué crees? Hombre, yo creo, bueno, eh, tradicionalmente siempre era una figura masculina la que tocaba, entonces yo creo que estaba un poco cerrado, como otras profesiones que estaban cerradas a las mujeres, pues lo del tamborilero, que además solía ser una profesión, eh, estaba cerrado también. En Zamora creo que es una excepción porque hay muchas, dentro de lo que cabe somos muchas mujeres tamborileras. Si te vas a Salamanca, por ejemplo, ya, ya no se encuentran tantas y, y yo creo que esa es la razón básica, pues que era una cosa pues, que no se podía hacer, las mujeres no podían ir por los pueblos tocando, era una cosa que estaba muy mal vista, se tenían que estar en casa. Claro, era algo asociado a, al hombre. En Zamora, más o menos, ¿sabes desde hace cuánto tiempo ha empezado a haber tamborileras? Yo no lo sé exactamente, yo sé que desde que yo llegué ya había, y conozco gente que, que lleva desde pequeña y que ya tienen 30, 40 años, entonces yo creo que 20 años sí que habrá que, porque yo no soy de aquí, entonces vine después y, y lo he conocido un poco tarde, pero yo creo que 20 años tranquilamente, sí que sí que estarán ya tocando. Entonces ya es hora, ¿no? De que no solo en Zamora, sino que en todos los sitios donde hay tamborileros haya tamborileras, ¿verdad? Sí, en Salamanca ya se empiezan a ver. Ya. Lo que no se ve tanto, por lo menos en esta zona, es que, que sobresalgan. Que siempre la figura del, todavía del tamborilero suele ser masculina, la que toca más, la que to, el que toca mejor. O a lo mejor es, pues yo que sé, no sé si es por falta de, no creo que sea por falta de facultades, sino por, también por la tradición. Pero bueno, ya se empieza a ver de todo, o sea que eso ya está un poco ganado, yo creo. Bueno, puede ser una razón estadística, si hay más, más hombres es lógico que haya más que toquen bien, pero realmente para tocar el tamboril no hace falta tener una condición masculina, no hace falta tener mucha fuerza, por ejemplo. No, eso no, pero también está muy ligado a la vida de pastor... Eh... Las mujeres se quedaban más en casa, aunque también había muchas que salían a pastorear. La mayoría eran hombres y, y está muy ligada eso, el flauta pastoril, por algo se llama así. Entonces, pues también de, de atrás viene viene ligada al hombre. Pues nada, animar a más mujeres para que se apunten a, a tocar el, el tamboril y, y la gaita. Sí, bueno, aquí tenemos a un montón que a los que después seguiremos preguntando, seguiremos hablando con ellos y seguiremos conociendo. ...desde este magnífico claustro del Parador de Zamora... ...estamos con la Asociación de Tamborineros Zamoranos... ...estamos con Cándido, buenas Cándido... ...Hola, buenas noches... ...tú Cándido no eres oriundo de Zamora... ...no, yo casi podía decirlo... ...porque llevo ya 26 años aquí en la comunidad... ...por motivos de trabajo... ...y soy extremeño, de la zona norte de Cáceres... ...una zona que también eh, se toca el tamboril... ¿O sea que tú ya venías tocando? No, no, que va, esto para mí ha sido nuevo, de hecho lo dejé dos o tres veces porque me parecía imposible coordinar el movimiento del tambor con la flauta, bueno, de hecho una vez rompí un tambor cabreado, <risa> o sea que con eso te lo digo todo, pero al final he conseguido dominar el tambor. Hay que estar fuerte para romper un tambor, ¿eh? No, que va, bueno, yo un tío grande de la sierra, pues ya sabe. <risa> No sabías tocar, pero ya venías con la afición, tal vez. No, me entró aquí. Yo llegué aquí a Zamora hace 12 años, antes estaba en otros sitios de la comunidad, y empecé con la gaita de Fole. y me resultó mucho más fácil que esto. Tuve cinco años con ella y luego empecé, pues gracias aquí a nuestro presidente y profesor Pedraza, eh, fue el que consiguió que yo volviese a por el tambor y la flauta, y hemos conseguido que ya toco en mi pueblo las fiestas porque allí no había ningún tamborilero. Mi pueblo es de la Sierra de Gata, un pueblo pequeñito, bueno, 500 habitantes, eh, Cadalso, eh, está entre Portugal y Las Urdes. Y allí se tiende la bandera en las fiestas patronales, y se tiende la bandera a, a toque de y tambor. Con lo cual no había ninguno y yo estoy cogiendo el relevo, de hecho ya me conocen por el tamborilero. O sea que has tenido que venir a Zamora para poder tocar sí, sí. el tamourir en tu pueblo. Sí, sí, claro, y muy a gusto aquí con todos los compañeros y compañeras. Lo pasamos estupendamente. De vez bueno. en cuando un, bueno, después de, la, de tocar unos pinchitos, unas tapitas, unos vinos y como dios. Claro que sí, que eso es lo que une y eso es lo que lo que hace el grupo. Me dices que es difícil. Yo creo que es bastante difícil. Combinar las dos cosas. Si tú ya tocabas antes un instrumento de viento, inc incorporar el tamboril ha sido complicado. Muy complicado. Para mí muy complicado. Ahora quién resulte más no fácil. Pero los dos instrumentos, la mente nuestra no es como, por ejemplo, la pequeña Andrea, que son esponjas. ¿eh? Los críos son esponjas. Pero tú, al final, le dices al cerebro toca este y este sale por otro lado. ¿sabes? O sea, que para mí ha sido complicado aprender. Se nos va haciendo el cerebro de piedra. ...tú cuando vas ahora a, allá a tu tierra... ...te fijas, te fijas supongo en, en la gente que toca por allí... ...es que en mi pueblo soy el único, o sea que lo hago bien o lo hago mal... ...no, no me puede, pero de hecho me aplauden bastante... ...no sé si es por quedar bien, pero las veces que he actuado... ...y en la iglesia, de maravilla... El, ahora, ...la primera vez que actué allí... ...mi hermano estaba allí al lado con una botella de dos litros de agua... ...porque se me quedaba loca, se caerá en el mes de agosto también... Así ya, bueno, bueno, no te, no te puedes imaginar... ...el calor y la, y la presión de estar delante de la gente de, de su pueblo... ...pues se nota, influye... ...y aquí tenemos a Roberto, otro de los tamborineros... ...hola Roberto... ...hola, muy buenas... ...creo que organizáis dos festivales ya bastante importantes... ...nos puedes contar algo acerca de ellos... ...sí, uno es el Flautanza... ...que sí, llevamos ya varios años haciéndolo... Se ha traído de, de Huelva un, un paisano que toca bastante bien y otro del norte, y bueno, cada año se trae de una, de una zona. Y la base es pues que toquen flautas eh, tres agujeros, cada uno tiene su, su flauta y eso, pero la base que sea de que sean tres agujeros. El festival consiste en traer flauteros, intentar siempre traer una figura, creo, sí. en la flauta, y luego traéis también eh, grupos, o bueno, no es habitual que haya muchos grupos, pero traéis sí. muchos, muchos, muchos tamborileros al, al festival. Sí, normalmente el flautanza solo se trae a uno, que es el que, que toca, y luego hay otro que es, un, es internacional, entonces traemos de Portugal, que, que hay, bueno, pues también gente que toca bastante bien la flauta y el tamboril. Y como somos casi como hermanos, porque estamos ahí al lado, pues son bastantes parecidos sus toques y los, y los nuestros. Pues ya sabéis, el Flautanza y el Festival Internacional en Zamora. Eh, está pendientes para cuando sea y podéis venir a verlo. Nosotros seguimos.